La perversa. Ay Dios mío. Ay Ahí son la, amigo, la, perversa. la perversa, son amigos. Yo Tengo la prueba aquí. Oye, tremendo lío entre participantes de un centro de diversión en San Francisco de Macorís. Esto, esto pasó en, en la avenida aquí. A botellazo terminó una pelea en un encuentro de diversión ubicado en la Plaza Aida América, en la avenida... Antonio Guzmán Fernández de esta ciudad. Un video aficionado mostró el momento justo en el que empiezan fuertes trifulcas que terminaron en botellazos y disparos y sillazos. Me parecía como se creó el premio en tiempo. El hecho ocurrió alrededor del medio, alrededor de la medianoche del domingo, del domingo al lunes. Bueno. la autoridades del COBA y Medio Ambiente cerraron los negocios de ventas y bebidas alcohólicas en esa plaza. Wow. Señor, yo va, a vamos, vamos, vamos a ver escuchado. este video. Ay, vamos. No, me agoté, chau. Eh, no tienen eso! ¡Oh, oh! oh ¡Esperen el video! No está! ¡Ahí ¡Ahí Señores, eh, como estamos viendo ahí, esto fue en el parqueo de una plaza donde hay varios negocios. Eso se ve que en la calle, los parqueos. en el parqueo, usted... Como dueño de discoteca, usted no puede controlar eso porque ya salieron de... Es su negocio. Sí, es su negocio. Exacto. Tiene el COBA... Yo creo que un error del COBA. El COBA debe manejarse mejor. Está poniendo mucho huevo. Sí. nuestros amigos del COBA en cuanto a los negocios. Usted tiene que estudiar con los videos dónde es que se está armando la trifulca. Usted no puede ser alguien de negocio. Pienso yo y me disculpan a mis amigos del COBA. ¿Eh? Eso es en las calles, en la Eso avenida. En las calles. Usted tiene que la policía, el DICRIN, eh, coger ese video y estudiarlo y ver quién es que sale ahí. Y con los informantes que ellos tienen, entonces irlo uno por uno a buscar. Porque se ven que son jóvenes, sí. que no son personas más adultas, uh -huh. que están armando el lío. Y ahí hasta disparos hay. Entonces, no veo por el cual puedan cerrar tantos negocios de la plaza entera. Porque ahí había negocios que estaban cerrados. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo usted le salta a un dueño que su negocio está cerrado eh, por el coba cuando usted estaba cerrado? ¿Qué usted tiene que ver con eso? Ningún, para mí, ningun, ninguno de los negocios debe estar cerrado. ahí. sí si tienen que estudiar eh, eh, y ver que allá están menores ay, en, en, el, claro. en ese pleito. Sí, pues ahí se ve que son pleitos de, de tiradera de piedra. No, hay que supuestamente la discusiones en el pastillo de la plaza. Ya cuando salieron quién sabe de cuál negocio, y ellos no tienen que, ver porque no están adentro. Entonces, bajando, siempre me parecen unos tillerones más buenos que el otro, y se fueron a los botellazos, los yazos, no diría más, porque fue que de otros negocios se empezaron, cuidarse, va a tirar mable para acá también. <risa> Tirando de los negocios de por ahí. Al parqueo también, pero como dicen eso, si por ejemplo, la discusión hubiera iniciado de uno de esos negocios, que es armó un tumulto y alguien empezaron a sacarlo, y continúan abajo, ok, ahí no te digo. Pero como inició todo desde el pasillo, ya los negocios no tienen nada que ver y sigue hasta el parqueo, no hay por qué tomar esa decisión de cerrarlo todo hasta lo que no tenga nada que ver. No, que una vez la ¡fua! No, eso tiene, eh, tienen que dejar esa loquera y coba. Claro. Eh, ¡Fuá! Será 50 negocios de una vez. No. Hello, buenas. Nosotros los menores tenemos la pámpara prendida, ¿eh? La pámpara, el problema donde quiera que llegamos, no gusto, ¿eh? Ya, ya. Sí, igualita, igualita. Atención, Pinto, te dando seguimiento. Estamos sí, ahí. hijo te puede poner un trapo en la boca como quiera? Pintura. Sí, lo que tú quieras, tú y te y puedes. Donde, ¿Y dónde que está? En lado la tú me invitas y vaya. Esto una ficha. ¿Eh? Esto era una y, ficha. Esto era una ficha demasiada de conocida. Vaya ese día ahí ¿Eh? con su loquera. Y no podemos tener mucha gente en el estudio. Por favor. Ay, ay, ay. Oh, yeah. ¿Qué fue que llegó? Ah, no, no, no. Hey. Señores, no estos menores deben los dueños de discoteca deben pedir cédula, cédula. porque estos menores le dañan le dañan el negocio a cualquiera. Sí. Y pidan su tarjeta de vacunación también, eh, porque queremos prote de Covid 19 ahí. Bueno, <risa> está difícil ya <risa> <Villalona. risa> No, pero es dar la cédula porque es que muchas veces dicen ah, ok, porque hay personas que aparentan más edad de lo que tienen, claro. que lo dejan entrar como que, oh, ok, tú te ves y tienen son menores. Por <risa> eso que le engañan y es bueno retomar porque ya es muy raro que la pidan las cédula, muy raro ahora, sí, y eso no le combina a los negocios porque mire ahora con esto que pasó. No, y que gracias a Dios no pasó mayores, que no hay heridos ni claro, ni. claro, pero se está calentando la zona de los popis es que están cogiendo todos dique de la libertad se, para allá se, se no, no, no. Se, se están dique. no no no no no dique, no camila usted dique. se equivocó ahí dique, no no Dios no mío. no usted se equivocó <ríe> di que no dique. ustedes aman su lío ustedes tienen que resolver no ustedes no porque no, yo no voy no, a empezar negocio. negocio le no, quieren echar los cuerpos ahí a es negocio. usted va <ríe> <ríe> <rí a los muchachos míos a poner esos lío? No no no, yo ¿Eh? estoy diciendo. Tú sabes cuánto que... negocio. No no no no, espérese. Yo no voy a no ese negocio. Ay, ¿qué cómo no va? Yo no voy para eso? van a esos negocios. Los que están en Cuando esa plaza. Cuando ustedes no sacan voy. los pies, este señor, ustedes tiran para allá. No, yo no voy a ese no negocio a... que están en esa hay... plaza. ¿No hay video Poppy? ¿Eh? No, no. A los que están en esa plaza, yo no voy. No, no voy. Yo vas. no voy. Toda la libertad, hoy oh, es felices para arriba. No. Que con 500 pesos que salen. Porque yo negocio la libertad, yo estoy diciendo lo que están diciendo. No, que no, no ya no, que están No, me digan eso allá. que no me digan. No, usted equivocó. Pero yo no estoy diciendo nada. No, usted equivocó. No, hermano, lío lo pone. Ay, ay, ay. No copi, no el mal lío. Y hasta ti lo tiraron. Pero Dios mío, oye, ¿Pero porque eh, que tú dices, no, dices que tú no vas? que tú no vas? Tú no vas? Yo no, veo ese no voy a esos negocios que están. Uy, lo estado de WhatsApp tuyo. Pero que no. Pero que no se. Es ah, que. Ah, es que... Ah, no promo no, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero que sí, no Si usted no negocio, va. Uh, y, no ponga lo estado, bloquéelo a él. Pero que eh, yo bloqueo. no puedo decir el nombre del negocio porque no te hago el promo. Exacto. No me no puedo Pero tú has ido plaza, la plaza, a la no plaza. Tú has ido a la plaza, Camila. Yo te hice el cuento cuando claro, que los, los chaves te cuentan. Es que tú, eres te te porque tú no, se no, lo no, no, no. <risa> te has dicho ni sabes. Eso te olvides. No sabe. me quieras tú involucrar a los muchachos míos para acá arriba que, que salen con 600 pesos. Yo te digo en un comentario que dijeron 600 pesos, 100 para llamar el prestamita, que llamó un prestamita con, aquí, 600, con 600 Bogándole pesos la milla, ¿no? 600 pesos no dan para pa gastarlo allá en, en dos viajes de taxi no. se van, <risa> porque solo son 500 y tal. ¿Eh? Entonces, allá arriba, los muchachos compran un robo y se quedan en la libertad. Ay, no, me mismo lo, lo, o sea, pero es lo mismo, Lucas. Hay motores, 50 ahí de no había motores ni 70, ni 50, ni CG. Muchachos de la libertad, eso es motores. No. Y ahí no había motores, no, ahí man, había no, ranrobo, no, ¿eh? carrito me de me los pobres. ¿Usted quiere limpiar ahora? Yo... Yo no limpia, donde salieron ¿no? los tiros, ¿no? había unas runes Esa plaza. Eso, no. Ahí había runes Las roben. Las roben. Mercedes B. B. Mira cómo ella se ríe. Es mentira. Es mentira. Eso en fue en los no. popis Los blanquitos. Con los popis los blanquitos. ¿Eh? ¿Eh? Pop, blanquitos. ¿Saben lo que? Camila borra los estados. E yeah, aí,